Vale, pues eh, ahora vamos a escuchar a Harry Ekman, que viene de Portugal, donde están trabajando muchísimos programas de gestión de colonias de TNR. Eh, Harry trabaja para el Change for Animal Foundation y también ha recibido el, el, el premio del bienestar felino del International Cat Care este año, en el 2016. Eh, o sea que somos compañeros de premios, ¿eh? Eh, hemos pedido a Harry que hable del factor humano en la gestión de colonias. Es decir, que por una vez vamos a hablar de las personas, todas las personas, las que cuidan, las que aman, las que odian, las que trabajan en la administración, etc. Eh, porque pensamos que es un tema importante, ahora que se están desarrollando muchos programas TNR en, en España, que se hable también de todas las personas, todos los actores involucrados en estos programas. Uh, buenos días, buen día. Um en primer lugar, me desearía disculparme porque um, es todo lo único que sé decir en español hoy. Buenos días y tengo que hablarles en inglés. Intentaré hablar lentamente, dice el ponente, para que se pueda traducir correctamente. No tengo ni idea de lo que acaba de decir Agnes para presentarme. Bueno, si son buenas cosas, pues son ciertas. Y si me ha criticado, no, para nada es bueno dirijo una organización llamada Fundación para el Cambio para los Animales, soy el director y el fundador, también soy asesor de otra organización. Con ambas organizaciones trabajo con animales, gatos y perros abandonados. Y Hoy ya les hablaré de los gatos, pero sobre todo les hablaré de los gatos y de las personas y de la relación entre ambos con el trabajo que estamos llevando a cabo. Para empezar, pregunto a alguien que trabaje con ¿hay alguien en la sala que trabaje como voluntario en alguna organización para ayudar a animales abandonados, bastantes, eh. Uh, uh, y ¿Hay, uh, hay alguien en la sala que uh, sea veterinario o técnico veterinario o enfermera veterinaria, pueden levantar la mano. ¿Hay alguien en uh, la sala de uh, municipios, ayuntamientos en sure España? Things. Okay, well, that's good. Muy bien. Si no hubiesen levantado la mano, um, seguramente so se pensarían que están I'm en el lugar equivocado, ask, pero evidentemente um, estás en el lugar of, uh, más adecuado. Cats, Cuando cats, pensamos cats, en los gatos callejeros, cats, en los gatos ferales, ¿qué es lo primero que viene Primera, ¿Qué es la primera cosa en la que pensamos? ¿Pensáis en algo así? Un gato abandonado en Sri Lanka vive en un mercado de pescados, es una gata de hecho está bastante cuidada le gustan las cámaras, se deja tomar fotos o sea, cuando se piensa en un gato feral ¿pensáis en algo así? o si digo, cuando pensáis en un gato feral ¿pensáis en algo así? en alimentadores de gatos, es una señora griega que alimenta una colonia de gatos y hay personas así en todo el mundo. ¿O pensáis en esto? Uh, basuras y uh, gatos uh, creando molestias uh, o ensuciando o bien, bien, pensáis en esto, si estáis de vacaciones con, pensáis, no pensáis en gatos callejeros es, pensáis en esto sentados en un café comiendo rodeados de gatos que esperan que les deis restos de comida al menos, o pensáis en esta imagen, pensáis en gatos enfermos en las calles con nadie que se ocupe de ellos un gato en la India tiene piel de cáncer en la piel seguramente también en la que no, piel ah, seguramente ah, también ah, tiene pif, pero no, no está muy bien, la verdad. O pensáis en gatitos, gatitos desfallecidos, muy delgados en las calles de la India. O bien pensáis en esto. Pensáis en proyectos de captura, esterilización y soltar. Es un gato ah, de un pueblo de Portugal, luego os hablaremos en detalle. O quizá pensáis en esto, un gato sano Realidad, que realmente ahí tiene en fin, un poco el pelo pelado. El, bueno, ninguna de estas imágenes están equivocadas y todos tenemos perspectivas y pensamientos distintos en la mente cuando pensamos en gatos. Y todo depende de cuáles sean nuestras motivaciones y también nuestras prioridades. O sea, cuando trabajamos por el mundo, yo os hablaré en términos generales hoy, ¿de acuerdo? Pero hay muchos paralelismos con lo que sucede en España. ¿De qué hablan las personas normalmente cuando piensan en gatos generales? Estos son los problemas, las cuestiones, las cosas de las que se hablan en las comunidades en las que vivimos. Not many cats. Hay demasiados gatos. Eso es lo que dicen a menudo las personas. O dicen hay gatos enfermos o delgados o a gatitos que están muriendo por la calle. Estos son los puntos negativos que les preocupan a las personas. Quizá hablen de personas que alimentan a los gatos. Les puede gustar o no. Pero, en fin, hay cuestiones que se plantean. Algunas personas no les gustan las colonias de los gatos congregados en su zona porque tienen problemas con la comida que se deja, en fin, que tienen una mala pinta o que sea pudre o que atrae a los insectos o a las ratas, quizá también. A algunos turistas les encanta ver gatos cuando visitan, pero otros no, y a los cafés y restaurantes no les gusta tener gatos por ahí alrededor. Hay basuras, bolsas que se abren, que ensucian y molestan. Todo esto preocupa a las personas cuando se habla de gatos callejeros, enfermedades transferibles, quizá accidentes de tráfico, tanto desde el punto de vista del gato, al que se puede herir o matar, o que pueden provocar accidentes por pegar un frenazo, por ejemplo. Un ruido de los gatos a las 3 de la madrugada, cuando se aparean. Ah. Algo así, ¿verdad? Que conocéis ese sonido. Preocupa a nadie, le gusta oír esta por ejemplo a las personas que acogen o acumulan gatos en su propiedad en su casa y a los vecinos a menudo se quejan por ello y luego el problema de las basuras en la playa del faro hay a varios uh, kilómetros, tres o cuatro kilómetros uh, de la playa. Pero cuando contempláis esto, ¿cuántas uh, realmente tienen que ver con uh, el bienestar real de los gatos? Solo cuatro puntos. Uh, gatos uh, muy delgados, enfermos, uh, que provocan uh, accidentes uh, o que están enfermos uh, o, uh, o mueren por las calles. Uh, uh, desde luego, los apareamientos uh, crean uh, problemas también. Pero estos puntos en rojo son los que afectan al bienestar de los gatos. El resto afecta a las personas, en realidad no a ellos. Incluso las cosas que afectan al bienestar de los gatos pueden considerarse de forma distinta según las personas. Podemos preocuparnos por los gatos que están enfermos, demasiado delgados. Pero alguien puede decir, lo que a mí no me gusta es ver gatos demasiado enfermos o delga demasiado delgados. O sea, esto no, no impacta en los gatos, sino que impacta en las personas. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando planificamos proyectos en los distintos municipios o comunidades. Si entendemos que hay esta desconexión entre los gatos y las personas, es que ya sabemos mucho. O sea, os enseñaré dos imágenes distintas. De aquí proceden los gatos. Si veis los gatos en la calle, proceden de cuatro fuentes distintas, cuatro causas. Hay cuatro causas de que estén por las calles. En la parte superior tenéis los gatos que tienen un dueño. Se las abandona y acaban en la calle o se pierden también o vagan porque alguien les ha dejado o entran y salen y luego también hay algunos que han nacido en la calle. Pero si volvemos a mirar esta imagen... Eh, ¿Veis qué mono? Realmente he pasado tanto tiempo creando este PowerPoint. Los gatos en la calle, tenemos estas cuatro categorías. Los gatos abandonados uh, son las personas quienes abandonan. Los que se pierden, pues son las personas que nos pierden. Los que pagan son animales domésticos abandonados por las personas. Y los en la calle han nacido a partir de otros gatos, pero el origen podría ser uh, gatos domésticos. O sea, cuando Vemos esto así, vemos el papel que tienen las personas en el papel de los gatos y ya si no solucionamos los problemas de los gatos sin saber de dónde proceden, limitamos su capacidad de ayudarlos y de resolver sus problemas. O sea, ahora que sabemos de dónde proceden los gatos, a ver, ¿a quién les importa cuando están en la calle? Esta es la otra parte de la moneda. Aquí tenemos una representación de la población total felina, solo hay siete aquí. Pero la población total de los gatos al, al, al, al, a la izquierda hay los confinados, los que están en las casas. No hablaremos de estos hoy. Pueden tener otros problemas de bienestar, evidentemente, también, pero no es el tema de hoy. Hoy nos concentramos en los vagabundos, los gatos callejeros, ferales. Estos tienen tres distintos tipos de cuidado. El primero, uh, los gatos por la calle que tienen a un dueño, es decir, uh, los animales domésticos a los que se les deja salir, uh, los que tienen uh, en semipropiedad, como esa señora de Grecia, que uh, les alimenta en la calle, es decir, donde hay cuidadores, y se les alimenta. Quizás se les lleve también al veterinario, o se contacta una asociación o, o una organización para el bienestar animal, si enferman, una... Uh, un gato says, sin dueño es cuando... Yep, Perdón, un gato con dueño es el que is, cuando alguien uh, dice, ¿de quién este es este gato? Ey, es mío. me mi propiedad alguien dirá, yo me ocupo de él. One, y hay, hay un último punto que know, es muy importante, los sin dueño, porque hay una diferencia. Uh, and, entre cuidado y fiabilidad. Estas uh, categorías uh, de, propiedad, de propiedad y semipropiedad, a alguien a. se category. ocupa de ellos, pero los que nadie se ocupa de ellos, uh, uh, sin dueños, dueños. estos dependen uh, de las personas, quizá uh, vayan a las basuras, quizá no tengan a alguien que les dé comida de forma regular, pero muy pocas veces en un entorno urbano no hay gatos que no dependan de las uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, personas, Quizá en una colonia rural los gatos cazan por sí mismos, pero en los entornos en los que hablamos, incluso los gatos sin dueño, dependen de cierto modo de la persona. Ya podéis ver que los gatos pueden pasar de una categoría a otra. En un gato de una uh, colonia puede tener propietario, puede entrar y salir, o sea, pueden pasar de una categoría a otra con mucha facilidad. Y esta es la cuestión, la, ¿La barrera a, para una gestión una para, de un proyecto de, de gestión más de más población felina con éxito. Y muchas veces no reconocimos más la más actitud de las personas de las comunidades. Y así, la la primera pregunta cuando hablamos de ello es ¿de quién estamos hablando? Cuando hablamos de actitudes y comportamientos, ¿de quién estamos hablando? Comunidades, es un término demasiado general, ¿de quién estamos hablando? De organizaciones para el bienestar animal, que están muy bien representadas aquí hoy. ¿Y a cuáles son otras actitudes y comportamientos? Concentrarnos en, donos en los gatos, que podemos hacer lo que podemos para garantizar su bienestar then we have pues tenemos también cuidadores y alimentadores de gatos, que están interesados en los gatos y quieren asegurarse de que estén bien cuidados, estén sanos. Tenemos a los propietarios de gatos, personas que tienen gatos domésticos, y sus prioridades pueden, y actitudes y comportamientos pueden demostrarse de forma distinta. Quizá no les importen todos los gatos, pero sí los suyos. Una de las cuestiones comunes que vemos en lugares donde hay gato, animales callejeros es... es dejo que mi calle gato salga a la calle y estos también pero todos estos estos son una molestia increíble pero estos gatos quizá pertenezcan a alguien quizá no hayan visto que ya haya una diferencia solo de perspectiva una distinta perspectiva y las actitudes y comportamientos cambian y pasamos de personas que están en comunidades también y en comunidades tenemos un espectro completo de actitudes y comportamientos personas que les encantan los gatos y otros que les odian y todo todo lo que está en medio. Podéis tener a personas a quienes les gusten, gusten los gatos, pero no verlos en las calles. O a alguien que no le uh, gusten los gatos, pero no quiere que les pase nada malo. Tenemos una gran cantidad de actitudes y perspectivas y comportamientos. También hay gobiernos locales, pero estos tienen sus distintas prioridades. Quizá a alguien en un ayuntamiento le importen los gatos, que tenga gatos, esa persona, pero si, si esto se transfiere en hacer algo para los gatos callejeros, esto dependerá mucho de la comunidad, porque los ayuntamientos y los gobiernos hacen lo que hacen porque es lo que les pide la comunidad y si, y sí, la comunidad está pidiendo un cambio en el bienestar de los animales. Y la municipio no tiene incentivos, tiene que actuar según las necesidades de la comunidad, según sus prioridades. Y tienen que pensar en ello también. O sea que tienen que decidir lo que van a hacer según las necesidades. Los veterinarios también tienen sus actitudes y comportamientos frente a los gatos ferales en algunos lugares. Los veterinarios no, no les gustan mucho los gatos callejeros en algunos países. Los veterinarios consideran una amenaza trabajar con gatos callejeros, una amenaza para su negocio, pero en la mayoría de los lugares los veterinarios ayudan muchísimo a, a las organizaciones o en sus distintos proyectos. O sea, una vez más hay una amplia gama de actitudes y comportamientos al respecto. Y tenemos turistas, algunos que les encantan y otros que se quejan de los gatos. Y estos solo son algunos ejemplos. Tenemos que reconocer que todos estos comportamientos existen y también debemos reconocer que todos estos comportamientos son válidos. No hay ningún error aquí, son solo opiniones, quizá os guste o no, pero no hay nada de equivocado. He hablado de barreras, las barreras que presentan estas actitudes. Aquí tenemos otros ejemplos de las... De situaciones en las que me he encontrado en mi trabajo. En algunos lugares no hay ningún concepto lo, sobre lo que es el bienestar animal. ¿Qué quiero decir? Es decir, las personas no entienden cuando tienen un gato delante, no reconocen que está sufriendo, que hay una cuestión de bienestar. En China, por ejemplo, la palabra bienestar, de hecho, no tiene una traducción literal. O sea, si intentas explicarle a alguien de China lo que es bienestar, es, ¿cómo lo describes cuando no hay.? Uh, esa palabra puedes utilizar la otra, pero la palabra bienestar sencillamente no existe. Hay personas también a quienes no les interesa el bienestar animal. Quizá vivas en una comunidad pobre en la que no tienes trabajo. O sea, es difícil comprar comida, llevar a los niños a la escuela, comprarles, um, comprarles vestidos y no les importa realmente los gatos de la calle. Quizá en circunstancias distintas estas personas pensarían de forma distinta. Pero en esta situación sencillamente no están interesados. Hay un problema con un desequilibrio, desajuste cultural o religioso. Los municipios, los uh, veterinarios, entiendo uh, lo que sabemos uh, um, con bienestar animal en todo el mundo que están haciendo un trabajo extraordinario, pero esto puede ser distinto de las personas que vivan en otro lugar debido a su cultura realmente y ellos dirán siempre lo hemos hecho así, creemos en esto por, por lo que es la creencia que sea y esto es distinto a nuestra creencia, tenemos que reconocer que sus perspectivas son distintas de las nuestras, no porque hay algo equivocado, sino debido a su entorno y tenemos que encontrar algún modo de de, de equilibrar esas dos perspectivas, problemas de salud pública y de molestias. Como os he comentado antes, si a alguien no les gusta ver gatos eh, enfermos por la calle, o ruidos, eh, o heces, eh, es un problema de eh, molestia y salud pública. O sea, ¿cómo eh, a trabajar con esto? En realidad es una barrera. Eh, ¿Te gustan los gatos? Sí, pero arman un follón. y hacemos, ¿Qué hacemos entonces? Entonces, puede ser que sea una prioridad baja de los gobiernos quizá si un gobierno si, si la comunidad no tiene la prioridad en cuanto a gatos qué hará el gobierno Esto, o sea, a veces no hay ningún aliado público, a veces cuando uh, veis que una persona hace algo, dices, ¿por qué a nadie ve el problema? ¿por qué nadie ayuda a estos gatos? es un problema con el que he trabajado y que veo en todo el mundo y es muy difícil esa situación porque es muy difícil trabajar solo y ver que eres el único que realmente ve este problema y luego no tener colaboración es un gran problema en bienestar animal hay grupos que no con la, trabajan bien juntos y cuesta de creer pero hay grupos a los que no les gustan los nosotros y dificultan la situación porque si todos intentamos hacer lo mismo si no intentamos, perdón, hacer lo mismo estamos dividiendo nuestro trabajo y esto afecta nuestra capacidad de tener éxito o de ser eficaces. Y cuando intentamos obtener otros aliados, si intentamos trabajar con el gobierno para crear una legislación, ¿por qué escucharían a un grupo y no al otro? Cuando no podéis poneros de acuerdo entre vosotros, es difícil cambiar las cosas a largo plazo si no se colabora. Estos son problemas comunes que vemos en todo el mundo y que están relacionados con las actitudes y comportamientos. Y uno de los problemas principales es cuáles son las cuanto a las motivaciones de las organizaciones para el bienestar animal entran en conflicto con los deseos de una comunidad, yo tengo mi opinión pero bueno, solo la mía y es un gran problema, sí porque nuestras motivaciones como um, organizaciones para el bienestar animales, que los gatos siempre tienen la prioridad, no haría no nada que, uh, que dañar al bienestar de los animales. No podemos, eso es nuestra razón de existir, pero también tenemos que reconocer que quizá las comunidades no piensen en los mismos. Y si estamos constantemente dando la lata, intentando convencer a la comunidad en creer lo que creemos nosotros, sin, uh, tener, uh, sin entender sus puntos de vista, esto lo que hará es crear conflictos. Y evidentemente nunca hayamos más allá de un cierto punto Trabajando con la comunidad no significa que no podamos hacer nada, sino que no seremos tan eficaces y lo que hagamos probablemente no será sostenible a largo plazo. He hablado de las cosas que se pueden hacer y esto no es nada nuevo, y tenemos herramientas para hacer un enfoque amplio. Cuando hablo de un plan, estas son las herramientas que existen. La educación. La educación es una palabra de la que hablamos muy bien. ¿Qué hacemos en la comunidad? Educar a las personas. Sí, pero ¿qué significa esto? Porque educar a los niños para que entiendan que a los gatos a, a son animales sensibles, que a, tienen todo tipo de sentimientos y sensaciones? Educar a los niños sobre el trabajo que hacemos y lo que significa para gestionar las poblaciones felinas. Muy bien, fantástico. ¿Pero qué impacto tendrá esto? Es algo que tenemos que hacer, sí, pero tenemos que reconocerlo también que tiene unos límites es una parte importante pero no cambiará el mundo solo la educación y la educación de los adultos si hablamos de los propietarios de animales ten, ten, ten, ten, tenemos que decirles que tienen que ser responsables de sus propios animales y si tienes un gato en la calle también eres responsable de él aunque esté, porque te han dejado fuera de tu casa pero esto no funcionará por sí solo también tenemos la legislación que un amigo mío me dijo que La legislación puede ser una buena herramienta para hacer las cosas una excusa para no hacer nada. O sea, hay buenas y malas legislaciones. La legislación puede proteger a los animales y también imitar el trabajo que realizan las organizaciones. Tenemos que trabajar dentro de ello, pero también hacer que cambien las cosas. Registro e identificación microchips, por ejemplo, para que podamos devolverles a los animales. identificación. Si tienen la oreja un poco acordada. también se le identifica como parte de una colonia, un animal al que alguien, del que se está ocupado. La esterilización y el CES es el número uno cuando hay gatos ferales. ¿Qué vais a hacer? CES, siempre CES. Y probablemente sea la herramienta más importante. Pero si solo hacéis CES, no tendréis un proyecto exitoso porque tiene que combinarse con los demás elementos. No puedes solo esterilizarles y creer que resolverás todos los problemas porque a menos que eduques a las personas, tengas una registración que te apoye, a que existen los registros para identificarlos, a menos que se los vacune, se los trate, el CES solo tendrá una parte limitada de éxito. O sea, tenemos que trabajar con todas estas uh, herramientas, uh, los refugios y uh, uh, los centros uh, de realojamiento. Uh, sí, uh, sacarán a uh, esos uh, de la calle, pero los uh, ferales realmente no uh, se pueden adoptar realmente. Hay que reconocer su bienestar como animales de calles. Vacunación y tratamiento para el bienestar de los gatos, uh, pero también, para cuestiones de salud pública. Y la eutanasia, que es el tema más controvertido. ¿Podemos estar de acuerdo con todo lo demás? Sí, creemos en esto, en aquello. Y cuando se habla de eutanasia, aquí... Empezamos a enfadarnos y empezamos, se empieza a despertar nuestras pasiones porque nadie quiere eutanasia a un gato y la eutanasia nunca debe aplicarse para, um, como medida de control. Pero si tenéis un gato que está sufriendo o que no puede tratarse, que uh, se está muriendo de forma terrible, la eutanasia debe ser la opción, debe de serlo, pero solo en estos casos y, um, y tratando las cosas caro a caso. Pero no debe Podemos ignorar que esto existe. Si realmente nos importan los gatos, tenemos que reconocer que a veces es algo necesario que no nos gusta aplicar. Y todas estas herramientas son muy importantes y no se trata solo de seleccionar algunos de estos elementos. Pues no, porque las comunidades no son iguales. Si haya más... A veces nos podemos concentrar más en educación y legislación en acción que en CES, sí tenemos más gatos domésticos, pero en una comunidad donde solo hay gatos ferales, el CES realmente es importante. Pero tenemos que reconocer que debemos adaptarnos a cada situación. ¿Y cómo nos aseguramos de que tenemos en cuenta este elemento humano? Pues haciendo varias cosas generales. Tenemos que escuchar a la otra parte. Si entendemos que las personas tienen distintas percepciones, distintas actitudes, tenemos que reconocerlo. Nece necesitamos saber con quién estamos hablando. No uh, podemos gritarles y esperar que nos entiendan. Tenemos que entender y evaluar la situación y saber que hay una diferencia entre asunciones y, uh, y uh, hechos. Os hablaré de mi uh, proyecto en Poto Faro, que es un hecho cuando estaba allí hace tres años, cuando empecé Hice, uh, les hice preguntas a las personas uh, y preguntaba por ejemplo ¿cuántos gatos y uh, perros uh, tienen por aquí? y algunas personas decían 100 Uh, ...y otros decían que había 600... ...es una península... ...de la que os, os hablaré en realidad... And ...nos ...dijeron uh, 15 o 16 perros... Said, otros uh, ...y uh, ¿cuántos tienen dueño so, son callejeros? Know, so y algunos said, decían... ...uy, son todos Every canferales... ...todos los perros son people callejeros people en realidad... ...y la mitad de los gatos más o menos... ...y luego hicimos a survey, una, y, una, in, una encuesta... ...y cada año... ...y ahora tengo datos de cada perro... ...y cada gato, les conozco a todos... Todos, tengo fotos de todos ellos. Eh, hay 220 gatos y hay 160 perros en esa península. Y la mayoría de los gatos son feralos y eh, cada perro tiene dueño, en realidad. O sea, si eh, quiero desarrollar un proyecto para eh, ayudar a esos animales, eh, considerando las preferencias de la comunidad, pues eh, pensaría entre 100 y 600 eh, gatos y pensaría en 60 perros y, y entonces con esta información cómo puedo planificar un proyecto o sea que hay que comprender la situación y evaluarla si queréis hacer algo realmente eficaz y tenéis que comprometeros con la comunidad realmente comprometeros no es lo mismo que hacer un proyecto y decirles a las personas que estáis haciendo algo comprometeros con las comunidades es implicarlas desde el principio entender cuáles son sus necesidades y ayudarles a encontrar soluciones porque necesitamos trabajar para reconocer las perspectivas de todos. Y a veces no es fácil, porque quizá algunas no nos gusten, pero tenemos que reconocerlas. Y tenemos que dar ejemplo y actuar lo mejor que podamos, ser el tipo de persona que las personas y los municipios sientan que podéis trabajar, no con personas difíciles. Porque nuestro objetivo es mejorar el bienestar de los animales. Sí, pero tenemos que hacer las cosas juntos y tenemos que ser flexibles. Y adaptarnos, porque las cosas siempre cambian, uh, requieren uh, herramientas distintas, pero en un año o dos las cosas cambian y no podemos seguir haciendo lo mismo, sino que tenemos que asegurarnos de que nos adaptamos para seguir mejorando las situaciones y reconocer que a veces no podemos. Siempre habrán casos en que pff, no es el momento adecuado o tenemos que pensar de otro modo. Y ahora os hablaré de uh, Playa Faro. Es mi proyecto, un proyecto de cuatro años en el sur de Portugal y hace tres años que trabajamos con él. Es una península natural en el Algarve, una península de cuatro kilómetros y medio y 700 y pocos so kilómetros de, de anchura es una es 750 metros de anchura perdón, es no tiene una población animal aislada es una población estacionaria hay so miles de turistas en verano pero en invierno son una comunidad de pescadores muy pobres, la población es muy distinta y hay problemas de animales de todo tipo el proyecto se dividió en cuatro años y tres periodos. En el primer año, era el nivel uno. Eh, soy un poco técnico. Intentamos eh, descubrir cuál era la situación antes de empezar a actuar. Pasamos un año haciendo eh, informes con las poblaciones, encuestas. Eh, tiene usted un gato, un perro, lo lleva al veterinario. Ve eh, animales en la calle, tiene problemas con animales en la calle. Realmente intentamos entender la, a la comunidad. Y también y, y cuando utilizábamos una aplicación uh, con una app, y, que por cierto, la, el año próximo estará lista para todo, y uh, localizamos por GPS a cada animal. Teníamos un cuestionario, veíamos uh, macho, hembra, gato, perro, está enfermo, está uh, herido. Y durante un año hicimos eso también. Y en el año uh, siguiente hicimos... Uh, fit in it VR con capturar, esterilizar, vacunar y soltar. Y un equipo de, de veterinarios esterilizó el 68% de los gatos en ocho días y después volvimos hicimos a los perros, que era un poco distinto porque tenían dueño. Con los perros trabajamos con dos, tres clínicas veterinarias locales en lugar de montar nuestra la clínica como hicimos con los gatos y trabajamos con los veterinarios locales y esterilizamos más de 70 perros, que era el 55 de la población, pero fuimos a la comunidad, los perros que nos civilizamos, fuimos con cada propio propietario, los desinfectamos, les ofrecimos comidas, nos sponsoraba Royal Canin, hicimos mucho. Y por último, dimos uh, ayuda so a la comunidad en evaluar y hacer un seguimiento hicimos a una otra a través uh, de las mismas entrevistas o sea, si vemos que las actitudes las actitudes cambiaron debido a lo que hicimos y también observábamos si mejoraba el bienestar de los animales y la respuesta fue que sí y siempre sí, en todos los casos desde la perspectiva de los animales ahora tenemos una comunidad sana perros y perros. A veces uh, tenemos alguno que uh, tiene problemas de piel uh, y le tratamos, pero las mejoras han sido increíbles y desde el punto de vista de las personas se comprometieron con el proyecto de una manera que me sorprendió en realidad. No hay tantos problemas uh, y uh, uh, algunas personas uh, esperaban que resolviésemos nosotros, nosotros los problemas, uh, pero ahora... Uh, Hice una encuesta en septiembre, esta fue la última, y había solo uh, um, tres gatos no esterilizados en toda la comunidad y los supimos porque la comunidad local nos llamó y nos dijo: alguien ha abandonado un gato nuevo. O sea, la comunidad nos estaba ayudando realmente a hacer este trabajo y estaban orgullosos de poder gestionar a sus animales penales. Y ahora os pasaré un vídeo. A ver si funciona. PowerPoint. Um, so anybody that's ever used a drone it's es <laughs> divertido um, y podéis ver aquí el trabajo que realizamos y parece divertido, pero en realidad no, realizó, no fue un proyecto muy caro, pero sí que hubo mucho trabajo y tuvimos que trabajar con muchos socios, colaboramos con muchas personas de distintas organizaciones y por eso se tuvo éxito. Y para mí esta de las palabras de, de una de las personas de, de Playa del Faro, un pescador, resume lo que hicimos, que somos muy muy pobres Adoramos a nuestros animales, pero no tenemos ninguna posibilidad de hacer aquello que realmente tendríamos que hacer, que sabemos que tenemos que hacer. Y este proyecto es una de las mejores cosas que ha sucedido jamás en Praia del Faro. Ha cambiado la vida, no solo de los animales de aquí, sino también de las personas. Y por eso estamos orgullosos de lo que hicimos, porque claro que mejoramos la vida de los, per, de los animales. Pero al cambiar las ideas de las personas, nos aseguramos de que cuando nos vayamos, estos animales seguirán Estando bien, y estas son mis últimas palabras, es decir, si realmente queremos hacer algo, una diferencia, en algo sostenible para la vida de los animales de la calle, tenemos que reconocer las necesidades de las personas que viven en las comunidades y es la única forma de provocar un cambio a largo plazo. Y esta imagen para daros las gracias.